Hola, emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Hoy vamos a hablar de esta ejecución que se dio en Singapur por alguien que intentó traficar un kilo de cannabis. Está súper penado, es la pena máxima de hecho que dieron, pues lo ahorcaron. Ahorita vamos a leer esa nota de DW y también ya faltan 37 días. ...para este, esta gran expo... ...With World México... ...en León, Guanajuato, en el Poliforum... ...así es de que estén atentos... ...y vamos a pasar directamente con la información... ...y pues en Singapur... Ejecutó eh, por ahorcamiento el miércoles 26 del 04 de 2023 a un preso condenado por intentar traficar un kilo de cannabis. Anunciaron las autoridades de la ciudad de estado que ignoraron los pedidos internacionales de clemencia. La Oficina de, la, de, de los Derechos Humanos de la ONU para Singapur había solicitado al país que reconsiderara urgentemente la ejecución. O sea, muchas personas pidieron que no se realizara esta ejecución y pues aún así se... Se, se, se, se realizó. El singapurense Tangaraju Supia, de 46 años, se le ha ejecutado hoy eh, la pena capital en el complejo penitenciario de Changi, eh, dijo un portavoz del servicio de prisiones de Singapur. Eh, Tangaraju había sido condenado en 2017 por, por participar en una conspiración de tráfico de un kilo de cannabis el doble del volumen necesario para la pena capital en Singapur o sea, era el doble del mínimo necesario para la pena capital, eso quiere decir que si te topan traficando con medio kilo de cannabis en Singapur, pues es pena de muerte por ahorcamiento, dice un año después fue sen sentenciado a muerte y el tribunal apeló Perdón, y el tribunal de apelación mantuvo la decisión. El magnate británico Richard Branson, miembro de la Organización de la Comisión Global de Política de Drogas, dijo el lunes que Tangaraju no estaba en ningún lugar cerca del cannabis cuando fue detenido y que Singapur podría estar a punto de matar a un hombre inocente. Así es, emprendedores, emprendedoras, un kilo, ¿eh? Dice, el Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del redo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable. El ministerio señaló que los dos teléfonos móviles que según la fiscalía pertenecían a él fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos. En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado. Pero este centro financiero asiático mantiene una de las leyes antidrogas más estrictas del planeta Tierra y asegura que la pena capital funciona como disuasivo efectivo ante el narcotráfico. O sea que ellos hacen este tipo de ejecuciones, este tipo de penas, pues para que la gente entienda que eso está completamente prohibido. Eh, dice, sin embargo, el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU asegura que esta creencia es un mito. Eh, la familia de Tangaraju pidió clemencia e intentó vanamente que se repitiera el juicio. Su ejecución es la primera en seis meses en Singapur y la duodécima desde marzo del año 2022, cuando el país volvió a aplicar estas penas tras un paréntesis de más de dos años. Entre estas causó especial eh, criticismo la sentencia de pues esta persona eh, de un malasio con la capacidad mental. Con eh, por ejemplo, también hubo una condena eh, de un malasio con discapacidad mental condenado pues por 43 gramos también de heroína. ¿Qué piensan ustedes, emprendedores y emprendedoras, de que a este personaje pues le dieron la pena capital por haber... Traficado, un, un kilo de cannabis, déjenlo acá en los comentarios Si están en YouTube, ya saben, déjenlo acá en los comentarios, en Facebook también eh, Si están en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones Porque todos los días estamos sacando las noticias como esta y como muchas más que están en el mundo global del cannabis Y pues a todos en la comunidad, quien quiera, quien esté en Morelia eh, Esto es para la gente de Morelia y Michoacán, o sea, en Michoacán Atentos, atentos. A ver, aquí está. Vamos a leer los mensajes. Brenda, si estás en Morelia, Brenda, Morelia Casas, que me imagino que dices Morelia por el nombre. Eh, si están acá en Morelia, va a salir un autobús para la Expo de León, así es de que en su lugar. Si quieren un lugar, apártenlo aquí conmigo directamente. Escríbanme para que en su lugar. Eh, van a llegar en un punto, ¿de acuerdo? Eh, tal vez, no sé, en el centro histórico, en la catedral O donde comúnmente salen los autobuses que van hacia otros lados Va a llegar la gente, eh, toda la gente de Canamich Se van a ir en ese autobús hacia la Expo León Se va a llegar a la Expo León Ya tienen los accesos incluidos Y pues se van a regresar en la noche Entonces, eh, buenas noches a todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Y dejen sus comentarios qué piensan de esta ejecución Ahí en, este, en Singapur Que fue, pues... Singapur prácticamente ahorca un preso por un kilo de cannabis. Si van llegando, por favor, regresense. <ríe> regresen al video, dejen su like, ya saben, y su comentario de qué opinan respecto de este caso. Nos vemos en la próxima. Eh, es cuánto?